Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepintora. Bienvenidos otra vez a Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Lo habíamos dejado por aquí y recordamos cómo tenemos a los Pokémon. Tenemos a Siul Anilla evolucionada. TENEMOS a Gre Silentico que todavía no ha evolucionado, pero está muy prontito. Anto ya evolucionado y Romel también que no ha alcanzado la tercera y última fase. ¿Están colocados en orden? Se... No. Este es para aquí. Me gusta más así. Eh, un ordencito de nivel y PS. Bueno, ya habíamos luchado contra esta señora, así que podemos seguir. A ver... Mira, uy. Objeto. Un revivir, súper útil para los Nuzlocke. Claro que sí. Y creo que es hora de... Una lucha. <risa> Dice, soy un cría Pokémon, Crio muchos Pokémon, y cada vez tengo más. Perfecto. Perfecto, eres un coleccionista cría Pokémon. Este Pokémon Risto te desafía. Un saludo para Risto Mejide, claro que sí, y para todos los Ristos del mundo. Saca un Boneswip. Bien. Tenemos ahí a Siul al primero, que es de tipo bicho, así que a a, a, a, a darle caña. Luchamos. Viento plata. Además está a nivel 17, así que <ríe> coser y cantar. Bien. Bien. Sí. Saca a Marip. Marip. Este tipo eléctrico... Cybernico en... no, Gre no ¿Anto tiene algún ataque de tipo...? No ¿Y Ramel? Tampoco nah, Vamos a meter a Anto Sí, porque es... ¿Por qué no? Me adanto, yo confío en ti. Ese adanto Lican Rock. Forma crepuscular. Y a utilizar un tumba roca y se va a quedar más ancho que Pancho. Y tengo puesto. Tenía puesto el, el inalámbrico, y me gasta mucha batería. Salen Nicol, 25. Quiere prender reserva. Vamos a ver que tiene por vida restricción, ladrón, viento aseado y tornado con reserva acumula energía y sube defensa y defensa especial puede utilizarse hasta 3 peces estamos en un nuzlo, tenemos en cuenta que mmm, utilizar reserva a lo mejor hace que aguante un poco mejor el el golpe pero a fin de cuentas a, a lo mejor con un ataque ya me cargo al rival entonces vamos a ver cuáles son las opciones restricción esto no quita mucho. Y hay veces que ni falla ¿eh? Que me falle todo. Ladrón, viento asiago, tornado. Venga, vamos a hacer que olvide restricción. Aunque es una manera de poder atacar a los ataques. Ah, no, no, venga, olvide este movimiento. Tenemos reserva. Mi más sincera disculpa te cría Pokémon por haber perdido No pasa nada, mi niño Bueno, es una buena ocasión para capturar un Pokémon de ruta Así que vamos a probar a ver qué nos sale Un Moonbreak. Oye, puede, puede no estar mal es macho. Por favor, que tenga la habilidad esa súper es chula que si, ataca, que si lo atacan aumenta la, la reserva. La, la, la defensa. La cosa es que... ¿Qué el tiro? Un beso de drenaje. ¡Ostras! ¡Bien! Bien, bien, bien, bien. Bien, es el que yo quiero. A ver, lo que no entiendo. Si Siul vuela, ¿por qué... Le afecta Terremoto No lo sé Venga Vamos a ver si hay suerte y puedo capturar ese Moob Brain Que me gusta, me gusta, me gusta mucho Dos Tres Bien Uf, Bien, bien Va a ser una buena incorporación Vamos a ver qué nombre le podemos poner Romero el 25, muy bien. Que se vaya registrando la Pokédex. Vale. Creo que sé qué nombre le voy a poner. Es de un suscriptor que me ayuda mucho. Muchísimo. Cuando. Sobre todo en otro. En otro juego que estoy subiendo también. De nombre, eh, ¿quiere poner un mote? Sí, a ver si lo encuentro. Un momentito, por fin. Uh. Sé que empieza por R. <risa> y perdona eh, que me haya olvidado de tu mote, pero es que son tantos, tan difícil. Por cierto, ya tengo 300 suscriptores. Una pasada, por eso 300.000 gracias, ajá, les doy a todos. Pues no está. Y no me acuerdo del nombre. Pero -X... Pff, que no me acuerdo, soy malísimo para los nombres. me pongo aquí a donde mejor lo encuentro. Control F. X. Este no, este no, este no, no. No, no. No, no, no, no, no, no, no, Vale Tengo un suscriptor que se llama Daniel004 Así que le vamos a poner Dani O ya Dani estaba Venga, sí, da igual, Dani Minúscula Da Dani De Daniel004 Que me sigue desde hace un año Así que ¿Para la caja o a mi equipo? Por el momento, la caja. Y ya ver, eh. Ya se verá. Y nada. Seguimos. Vamos por aquí. Eh, Había, si me recuerdo, por aquí objetos y cosas de esas que puedo coger. Mira. Un super repelente. Genial. Me imagino que por bien no venga. Y. La MT Sonámbulo. Obviamente aquí no la voy a utilizar para nada. Vámonos nada de aquí. ¡Combate! Aunque combata no puedo hacer nada. Grouping. Bueno, estaría bien. Todavía no me lo han dado. Luchar. Es tipo bicho. Vamos a usar bien beso de drenaje. Bien. picadura no le quita mucho. Así que usamos otra vez beso de drenaje y ya está. o oh, oh, pide ayuda. Y vino ayuda. A ver. Viento esférico. Solo a uno, viento platas a lo todo, no. Ah, viento esférico. No, lo mejor será que use beso drenaje con el otro. Listo. Sí. Subir de, de nivel y todo. Uf, mordisco. Oh, pues es que te digo que voy a usar eso de mejor poder para curarme esos 15 puntos de salud que me he quitado. Uy, más o menos, eh. Bueno, ahí está. No, nos vamos a cuidar de, de ese señor. No pasa nada. Venga. Muy bien, oye. Nivelito, nivelito A ver, vámonos aquí O oh, no Espérate, voy a hacer una comprobación de equipo Bueno, nada Estaba pensando en meter a alguien al equipo nuevo Pero no Porque tendría que estarle subiendo niveles Mira <risa> Voy a enseñarte cómo entrenar a tus Pokémon Si tú, a mí De eh, qué va esta Modelo Carla se desafía. Un saludo para todas las Carlas. Un beso para una compañera de trabajo que se llama Carla. No, unas cuantas que se llaman Carla. Vamos, Siul. Eh, Siul usa absorber, por favor. Que cubón es malo contra un tipo planta. con energía, si, sí, si, sí, que se foquee la energía todo lo que quiera. Ah, no, Siul, tú puedes. Exorbele tu al alma. Hueso palo. Siul lo esquiva. Muy bien, Siul. Se va a otra vez. Uy, por poquito golpe cabeza, este no lo puedo jugar es bastante oye, no te digo, ¿no? Ah, ahora cura se cura muy poquito, pero bueno, algo a y bueno, una, una menos esto ha sido.. ha sido un desastre gracias por el dinero y vamos a lo okay, que íbamos Aquí está alguien Yo sé quién es, pero está aquí alguien La pobrecita Que lo pierde todo Está contra dos del teen school Creo que va a necesitar mi ayuda, dice Max Oye tú, ¿hay prisa? Échame la mano con estos gañanes. Venga, ven Pero bueno Nos está vacilando la mocosa Nos está, no está vacilando la mocosa No <risa> sé cómo lo pregunto no nos den la espalda, niñata. Un momento, tú eres el plasta de Mele Mele. Anda, no me digas que conoces a estos sinvergüenzas ladrones de Pokémon. <ríe> no me suenan sus caras. Son todos iguales. Anda, que no. Yo me llamo Ela. La gente de la ciudad no tiene remedio. Se les va la perola, te lo digo yo. Pues no te digo que, que dejan a los ladrones compran, campando a sus anchas como Pedro por su casa. Habráse visto. Pero de ellas no se ríe nadie. Pues bueno soy yo. Os voy a poner más rectos que, que el palo de una escoba. Ea, ese te lo dejo para ti. Oye niña, que nosotros no somos ladrones. Es que tenemos un biznes. En MLMN metimos la pata hasta el fondo. Y ahora Nakala nos quieren trincar. Pues se van a enterar. Venga. Vamos para allá. Recluta del Team School me desafía. Me ¡Ay! Un drowsy. Estamos y Bicho contra psíquico. Yo creo que tengo la de ganar, ¿no? Viento plata. Chao, Drowsy Y adiós al del equipo Plasta, como digo yo. <ríe> el equipo cool, cool. Siula al 25. Y chao. Menuda paliza. Pues sí, eres un paliza Siul está evolucionando Se convierte en un precioso Ribombe O Ribombe, no sé cómo se pronuncia Bien ¿Aprende algo? Sí, porfa, que aprenda aprende, no aprende <risa> no aprende nada, <risa> nah, ribombe o ribombi, ¿no? Porque dos, dos veces al final la E. En inglés es B entonces ribombi O ribombi, no sé dónde está la tilde ahí siguiente Sí, sí aprende cosas bola polen Eh sí, me vamos a olvidar no sé qué olvidar. Viento esférico es 40. Y es este 50. Y encima me restaura la vida. Oh, creo que está muy claro. Viento esférico fuera. Y dejamos desodrenaje. Viento plata. Absorber. Y polen Es que volapolen tiene 90, eh. Viento férico fuera. Puf. esférico, sí. Vale, voy a poner. Uy, pensaba que lo hice mal. Me acabo de dar yo mismo un susto. Que vamos. Que se enteren estos, notas de que nadie nos derrota. ¿Flom? Dale. Don, dale. <ríe> ¿Tú qué dices? Much. Mutzdalin. Mstzdalin. Nos liamos a cosas con estos espantajos. Tú no te apures, que ya me encargo yo de limpiar el destropicio después. Nos vamos a pirar, que aquí no van a dar. Él lo acaba de decir, y yo te lo voy a repetir. Meteos en la. en la chola que nadie nos controla. Es.. ¡Qué frase más chunga. Nosotros nos abrimos, no somos unos primos. Chao. Chao, pescado. <risa> Ay, pobrete. ¿Sab ¿Sabrás volver a casa, Solico? ¿Drift? Mira qué bien. Pues si se sabe ir solo, qué espabilado de ese driflon. Gracias por haberte parado a ayudarme. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lipintora. ¿El ¿Lipintora? ¿Has dicho? Suena bien. Me ha gustado cómo le has dado su merecido al espantojo espantajo ese. Te defiende bien. Estoy en deuda contigo. Mira, nosotros dos estamos recorriendo do toda Lola. No me extrañaría que nos volviéramos a encontrar en algún sitio. A ver si entonces puedo devolverte el favor. ¡Mutz! Yo quiero un caballito así. ¡Ah, pues tienes razón! Mira, Limitora. Dice Mutzdalini. Mutzdalini. Que deberías probar en un Battle Royale Con lo fuerte que eres Te lo comerías con patata Pásate por allí cuando tengas un rato Chao, Ela Chao, Bella Felicidades por, por hacer evolucionar ¿Qué tal si te haces una foto con el...? No, no hace falta ¡No hace falta! ¡Cállate, roto. ¡Cállate! <ríe> Jolines, roto no se calla ni para atrás Venga, fuera Okay. Aparte de que ya subió un nivel, cosa que está muy bien. Creo que va así: 25, 73, 78, 83. Vale, sí, ahora sí está correcto el orden. Pues nada, proseguimos. Vamos a entrar aquí. Y vamos a curar a los pokés. Y revisar el... Uy. Ah, claro, que estoy jugando de noche. <risa> Diciendo, ¿por qué es de noche? <risa> ¿Por qué es de noche? Pero claro, estoy jugando son las 20.41. Y por eso es de noche. Yo dije que iba a jugar siempre de día, pero... Oye, se me ha dado el caso. Nada, vamos a buscar objetos y insignia, por insignia, o como contra quiera que se llame y hablar con toda la peña para que no tengan objetos claro que sí porque los objetos son súper útiles vamos a tomarnos un expreso gran bull. porque no estoy comprando nada me no estoy tomando una bebida Me regala una galleta lava En realidad la he comprado Pero esto es un poco de trampa porque no he comprado nada Yo me compro un quito de para tomármelo yo eh, Me da pokeadas también. Muy bien Tú dame todo lo que me quieras dar Sí, que descanse Aquí está el equipo Y la verdad es que no sé No sé qué debería hacer Si debería cambiar a alguien Porque Mootsdale está muy bien Pero... Pero A ver, voy a comprobar si hay alguno Mira, este se llama Dan, pero no Dani Dan Bueno Ay, Tienen unos niveles muy bajitos Muy, muy bajitos Pero bueno, los tengo por si sí. En algún momento muere alguien Que ya se han muerto ya Tres <ríe> Por favor Un recuerdo de Drusito a... ...Program... ...Programax o algo así, no. ...Rabalaila, que los hecho de menos... ...en mi equipo. Pero mira, estaría muy bien meter a este que es de tipo tierra... ...y sacar a alguien. Pero es que mi equipo se está quedando muy... ...solo roca... ...solo agua... ...solo veneno... <risa> ...bichoada y fantasma volador. O sea, está un poquito flojo de tipos, eh. Entonces, otro de tierra Este será bicho eléctrico algún día Este seguirá siendo roca Roca hada, ya tengo nada hada Pero bueno, por si se me muere la hada Nah, lo dejamos así, mientras Que soy, soy una persona luchadora Ay, Señora Tú me das algo, no me das nada Estos niños me dan algo Es que pasa hasta de leerlo, ¿sabes? Y este me dará ¿me algo dará? Me cambio un, un tentacle por un barboch. Sí, pero si no capturo un barbotch, <ríe> No puedo hacer nada. ¿no? Pues nada. ¿no? Vamos por aquí. Anda con el niñaco este. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Tú crees.? ¿Tú crees que eres valiente? Yo creo que sí. Si no, no haría un nulog. Jope, que envidia. Pero si eres valiente, a lo mejor si te cuento lo que me pasa, me puedes ayudar, ¿no? Sí, aunque no tengo mucha ganas de ayudarte, pero bueno. Es que soy tan cobarde que solo para hablarte ya me ha hecho falta todo el valor que tengo. Y estoy que me tiembla todo. Quiero ser más valiente. No, no quiero ponerme nervioso por estas cosas, pero no sé cómo. Si te sabes alguna historia que me pueda ayudar a ser valiente, ¿me la puedes contar? No se te ocurre nada que decirle. Si te acuerdas de alguna historia, ven luego a contármela, ¿vale? Mua Algún día Para que había algo, ¿no? Mira, también Y no hay otra Que me suena que había más Este Nada Esta Uy, sí, sí, sí Había oído que aquí pasaba algo Sí, pero no lo veo No puedo comprar nada por aquí no mira uy eso es okay. hola me llamo Sada Sada <ríe> y formo parte de un club de fans de las malasadas y este es Piukumuku. de aquí se llama de aquí se llama yuku saluda al entrenador venga Pyuku queremos dar a conocer todo el mundo lo deliciosa que son las malasadas mmm ¿Preparado, peque? Piu Es ni más ni menos que una malazada maxi, la malazada más colosal, la que nunca te sabe a poco por muy tra tragaldada que sea. Me está dando hasta hambre. ¡Piu, piu! El desayuno de los campeones y la comida, de merienda y cena. Como se me están haciendo la boca agua y no me aguanto la gana más la cana. Voy a hincarle el diente y os cuento qué tal está. Uh. Oh, qué cosa más buena. Ñeñeñam. Y menudo tamaño. Dios mío, qué está haciendo esta mujer. Piu piu. Ñeñeñam. ¡Grom grum, Ya aún me queda más de la mitad. grom! grom ñam. No te, no me, no fue acaba. No fue acaba, no. pero doy, voy. a Dejarme. Lo que tú digas, mi hija. Lo que tú digas. ¿Qué te ha parecido? No sabemos el anuncio de la tele en memoria. Pyukumuku me parece más acertado que Slurf. Slurp... Puff. Como mascota de la marca, la verdad. De nada. Los... De, uy, mi madre. De entrada los Slurpus ni siquiera los puedes encontrar en la región de Lola. Y Pyukumuku blandito y rellenito de sustancia como una malasada. Bueno, sustancia... Eso yup, yu. Esos dos, les agradezco lo que hacen, claro. Entusiasmo no les falta, pero mira que llegan a ser cansinos a veces. En fin, ya lo mío, que tengo aquí unas cuantas malasadas casi a punto y se me van a quemar. Eso. Pensamos cantar hasta que nos contraten como mascotas oficiales. O si no, hasta que alguien nos traiga un poco de leche mumú. Pequepiuku va a dejarse los pulmones berre... no, Berreando Leche mumu Leche mumu es un ingrediente necesario Para hornear una mari... maravizada mm. ¿Nos haría el favor de darnos una botella? Se me hace la boca agua de pensar en la receta Pues sí, creo que tengo una Toma, ya tenemos algo de leche mumu ¡Qué maravilla! Voy a preparar una maravizada Para chuparse los dedos Ale, toma una malasada maxi. Lo siento, pero si quieres una maravizada será mejor que la compre. Que esta me la voy a zampar yo. bien? Mira, una malasada maxi. Oye, no, no hay mal que por ahí no venga. Tiene Tienes razón. En vez de ser las mascotas de la tienda, será más divertido dar a conocer a todo el mundo la deliciosa que son las maravizadas. Hala, emprendamos nuestra aventura. Piu -piu -piu -piu. ¡Adiós, mi niño! ¡Venga, Dios. Se si han salido disparados esos dos. Sí que han salido disparados esos dos. A ver... Sudogudo. ¿Sudogudo me, me dice algo? No... Se quedó dormido comiendo. ¡Hay que ven! ¡Hay que ven! Y este edificio no estaba antes. Este edificio es nuevo, es de nueva construcción. A ver. Hola, Confi. Un confi. La presidente, el presidente es genial, su ¿so bueno amor por los pokémon alcanza a Si no me vas a dar nada, no me importas. Vale. Por supuesto, así me gusta. No sé a qué te respondí. <risa> No sé qué le respondí, pero da igual. Amigo mi Ufalola. Vamos a hablar con este señor y vamos a irlo dejando por aquí. Bienvenido al club de Fa Pokémon. Aquí se reúnen personas de todo el mundo para compartir fotos de sus queridos Pokémon y presumir de ellos. Mi favorito es miau. mira qué majo es. Ah, pues sí, miau. Ve cómo te saluda, qué simpático es. Y fíjate, qué pelaje tan lustroso. Ay, si me supiera describir. Si me pusiera a describir todas las buenas cualidades de mi mía, uno no me callaría nunca. Es que se me va el santo al cielo. Es lo que iba. ¿Le haces muchas fotos a tus amigos Pokémon? No? Si vas al fotoclub de Alola y fotografías allí, estarás encantado. Cuantas más fotos les hagas, más se estrechará vuestro vínculo. Vamos a ver qué tal os lleva ya. Mm, todavía os queda mucho trecho por andar. Haz muchas fotos con tus Pokémon y cultiva vuestra amistad. Cuando consigas emocionarme con la fuerza de vuestro vínculo, podrás unirte a nuestro club. ¿Vale? Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado, si es así Denle like, que me va a ayudar muchísimo Porque mmm, Eso, un like me ha, me, Vamos, me da la vida el like eh, Y bueno <risa> Si no, Todavía no estás suscrito, puedes suscribirte Aquí abajo a la derecha Que tienes el botón de suscripción Y nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Ultra Sol Adiós